Hola, me llamo Pancho. Os mando un saludo. Hola, soy Pancho, hola, me llamo Pancho, hola, me llamo Pancho, hola, me llamo Pancho, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien. Hola, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Os mando un saludo. Me llamo Pancho y soy un perro. Y soy un perro.